Buenas, vamos a ver hoy cómo hallar la solución inicial factible a través del método de aproximación de Vogel para un problema de transporte de programación lineal antes de avanzar eh, a manera de recorderis tenemos que decir que el método de aproximación de Vogel es un método que toma en cuenta los costos asociados al transporte de cada mercancía yo voy a asignar eh, dentro de la, de la tabla, o, voy a, o mejor, voy a escoger por cuáles rutas enviar, qué cantidad de mercancía, eh, dependiendo de una penalidad. La penalidad para mí es la diferencia entre los menores costos de cada fila y cada columna. Voy asignando, o el procedimiento dice que voy asignando a cada celda de esa fila o columna penalidad, eh, o de cada fila o columna penalizada voy asignando la mayor cantidad de mercancía posible y eh, continúo haciendo penalizaciones hasta que logre asignar toda la toda la mercancía que tengo vale la pena recordar que estos problemas que estamos trabajando acá o el problema que vamos a trabajar ahora es un problema que está eh, balanceado es decir es un problema donde la, el número de unidades que tengo disponibles en la oferta son iguales al número de unidades que tengo eh, como demanda. En este caso tengo mm, 1.500, 8.900 y 5.700 unidades en oferta que me suman 16.100 unidades en total y eh, en la demanda tengo 4.600 unidades. 2.600 5.900 y 3.000 que cuando verifico me da que el problema está balanceado porque en ambos casos tengo eh, 16.100 16, unidades vamos a anotarlo acá bueno el problema que vamos a trabajar hoy eh, radica en mover estas 16.100 unidades que están repartidas entre Villeta, Medellín y Puerto Inmírida como puntos de origen a unos puntos de destino que son Santa Marta, Cincelejo, Bogotá y Barranquilla. Recordemos acá que estos recuadros que aparecen en, la, en, en cada una de las celdas son los costos que están asociados a cada ruta. En este caso el costo de Villeta a Santa Marta son 22 Unidades monetarias, el costo por ejemplo de Medellín a Cincelejo son 68, el costo de Puerto Inírida a Barranquilla son 73. En cada caso yo tengo un costo para cada ruta. La idea es poder buscar con el método de aproximación de Vogel una solución que tiene en cuenta los costos pero eh, que es una solución inicial factible, es decir, que cumple con todas las restricciones del problema y además de eso que va a estar seguramente muy cerca de la solución óptima porque el método de aproximación de Vogel trabaja con, eh, teniendo en cuenta los costos, cosa que no hace, por ejemplo, el método de, aproxima el método de la regla de la esquina noroeste. Bien, vamos al procedimiento. Lo primero que yo hago es que debo penalizar cada una de las filas y cada una de las columnas. ¿Cómo voy a lograr eso? Lo voy a hacer restando los costos o los dos menores costos en cada una de ellas. Entonces eh, hago una, una celda acá para la resta y empiezo a, a restar los valores. Acá voy a colocar o en, en esta parte voy a penalizar cada una de las columnas. En este caso, como es por primera vez, voy a anotar uno. Y por acá voy a penalizar cada una de las filas. Como es la primera vez, entonces voy a anotar uno acá. Eh, en esta... En Santa Marta, los costos menores de... Los dos costos son de la ruta de Puerto Inírida-Santa Marta y de Villeta-Santa Marta. En este caso tengo 36 menos 22... Aquí tengo 14 unidades, o tengo una diferencia eh, de 14. Acá tengo eh, en la segunda columna, tengo que los dos menores costos son 52 y 18, en este caso 34, 60 eh, 76 menos 64, 12 unidades para este caso acá. Y en este otro tengo 19 como penalidad acá los dos menores costos son 22 y 18 los restos eh, en este en esta segunda fila los costos son los menores costos son 68 y 54 14 que me da la diferencia y en la última tengo que son 52 y 36 para una penalización de 16 observo cuál es la que tiene la mayor penalización en este caso me doy cuenta que la mayor penalización está para la columna de eh, para la columna de Cincelejo lo que voy a hacer es que eh, penalizo allí o sea, significa que aquí debo asignar la mayor cantidad de unidades posibles ¿a dónde lo voy a asignar? en la celda que tenga el menor costo en este caso tiene que ser en la celda esta y voy a asignar la mayor cantidad de unidades posibles entre 1500 que tengo en la oferta y 2600 que tengo como demanda la menor son 1500 aquí no me quedan más unidades para asignar y aquí me quedan 1100 unidades pendientes eh, Luego hago O realizo la primera asignación Lo que debo hacer es Volver a penalizar En este caso entonces Voy a Lo que voy a hacer es que Armo nuevamente Las celdas aquí En esta la penalización de la fila en este caso la segunda que vamos a hacer aquí las penalizaciones de las columnas en este caso la segunda que voy a hacer eh, como esta celda eh, como estas celdas ya quedaron satisfechas porque esta fila ya no tiene ningún ningún no se pueden asignar más allí entonces estas celdas yo no las voy a tener en cuenta, ellas salen de mis cuentas y esta eh, no voy a penalizar esa fila lo voy a hacer acá en esta fila aquí los costos me dan 14 16 y en esta ya voy a restar eh, voy a excluir esa primera fila como lo dije y entonces voy a efectuar las respectivas restas acá que me da 34 16 25 y 19 ¿Dónde voy a asignar? Nuevamente donde tenga la mayor penalización En este caso, en, en la columna de Santa Marta, nuevamente repito el procedimiento, eh, ¿cuánto voy a asignar acá? ¿o dónde voy a asignar? voy a asignar en esta celda, eh, que es la menor entre 70 y 36, es la que presenta el menor costo, ¿cuántas unidades voy a asignar? voy a asignar 4600 unidades, aquí en esto voy a quedar con que ya está satisfecha, es decir 0, y aquí de este lado me van a quedar haciendo falta 1.100 unidades por asignar. Repito el procedimiento de calcular las penalizaciones. Vamos a hacer el cálculo en cada una. Teniendo en cuenta que yo voy a descartar esta... Vamos a anotar acá, penalidad de columna, en este caso 3. Y acá las penalidades de la fila. En este caso la tercera que estoy realizando. Ya sabemos que a esta fila no voy a asignar. Y en este caso se acaba de sumar esta columna. Esto significa que esta celda no, no puede recibir más unidades. Y voy a repartir entre el resto de la tabla. Voy a hacer las penalidades aquí. 16, 25 para esta columna, 19 para la que sigue, y acá tengo que excluir este 70. O sea, tengo que excluir de los cálculos esta, eh, la primera columna que era la de, la de, en este caso, Santa Marta. Entonces, eh, tengo acá para esta, son, siguen siendo 14 las unidades, y en este caso también, ah, no, en este caso cambias, son 64 menos. 52 eh, me da 12 unidades en este caso. Eh, la mayor penalidad es esta: eh, la columna, o debo asignar en eh, para la ruta que sale de Bogotá, eh, perdón, que recibe Bogotá. Eh, ¿Cuántas unidades voy a asignar? Voy a asignar eh, a qué celda, perdón, voy a asignar a esta celda aquí en Puerto Inírida. ¿Cuántas unidades? Eh, las que más pueda entre. 1100 que tengo de oferta y 5900 en este caso voy a asignar las 1100 con esto este destino o esta oferta eh, ya no tengo nada para ofertar allí aquí me quedan haciendo falta 4800 vamos a colocarla en otro color Bueno, como esta fila que tengo acá acaba de salir, es decir, ya en esta, esto está satisfecho y esto está satisfecho, yo me doy cuenta que las únicas celdas que me quedan por asignar son estas que tengo acá. Entonces voy a asignar las 1100 que tengo aquí pendientes, con esto aquí ya quedó en ceros, en esta voy a asignar las 4800 que tengo pendientes, con esto queda acá en ceros, y aquí me quedan pendientes nada más 3.000 después de hacer la resta de estos dos. Y aquí en esta celda voy a asignar 3.000 unidades. Con esto quedan en ceros, y con esto quedan en 0 acá. Una vez yo tengo eso voy a hallar el, el costo de la solución. Entonces eh, anoto por acá. ¿Cómo ha el costo de la solución? Eh, multiplicando lo que asigné en cada celda, en el caso, por ejemplo, de Billeta Santa Marta, fueron 1.500, lo voy a multiplicar por las 18, los 18 que me da: 1.100 por 68, eh, 4.800 por ochenta y nueve tres mil por cincuenta y cuatro cuatro mil seiscientos por treinta y seis mil cien por sesenta y cuatro cuando tengo la suma de todos estos productos eh, la solución me da a mí que o el costo de esta solución inicial factible son 927.000. Con esto eh, obtenemos una solución inicial factible. Esta solución inicial factible va a estar a pocas iteraciones de la solución óptima eh, al compararlo con otros métodos de solución que provee, para hallar una solución inicial factible que provee las técnicas de modelos de transporte.